Marcus, Primo fratello de la sociedad homilia de Duomo, Voy a contaros historias de misterio, escalofriantes, impactantes y terroríficas. Historias que fueron guardadas ocultas en antiguos manuscritos. También os contaré otros relatos arrancados de la providencia popular que aún perviven en el más absoluto silencio. Experiencias de fenómenos paranormales, esotéricos y extraterrestres que han marcado la vida de miles de personas y quizás puedan ayudarte a resolver tus propios misterios. La hermana Sora Popis, además, os conmoverá en las profecías, premoniciones y predicciones, canalizando mensajes del futuro.